Ejercicio I01, el delegado. Dice: se Será construir una aplicación de Windows Forms que contenga como formulario principal un formulario de tipo MDI. Es decir, la propiedad isMDI container va a tener que estar en true. El formulario se iniciará, se iniciará maximizado. Propiedad Windows State. Y tendrá un menú de opciones, como el que muestra la figura. Arranquemos por ahí, rápidamente. Este es mi form, que se tiene que llamar principal. Eh... Vamos a dejar esto acá. Ahí se ve bien, ¿no? Form. Sí. Bien. ¿Qué se va a llamar? FRM principal. Vamos a guardar. Este siempre se rompe. Ahí va. Eh, el título va a ser principal. Windows State en vez de normal maximizado. Y... ¿Qué más me pedía? Que sea MDI. ¿Es MDI container? True. Listo. Ya hice casi todo. ¿Qué me está faltando todavía? Cambiarle el nombre a esto, primero. A ver si ahora sí nos rompe todo. Ahí va. Y me pide que tenga un menú. El de ahí creo que creo que se le. Fijas. Ah, tenés razón. Gracias. No. ¿Qué decía entonces esto...? Eh, alta Alta y Ahora sí Iba a estar todo el día sino. Alta y mostrar Y en alta Tenemos tres delegados Y alumnos ¿Por qué? No sé, alumno no lo vamos a usar me parece Bien entonces, no era context menu strip, sino menu strip a secas. Y el context lo elimino. ¿Y eso que va a pasar? Va a romperme todo esto acá. A ver. No, no rompieron. Bien. Y no es alumno, sino. Eh... ¿Cómo es para cambiarle el.? alumno, bien bueno alta, test delegados alumno, mostrar dice la opción alta tendrá dos submenús, test delegados y alumno, ya está, crear el formulario for mostrar, que contendrá un control, label nombre de tipo label bien, vamos a crear el form mostrar, entonces clic derecho add form frm mostrar que contendrá un label ahí está ya lo tiene este label vamos a poner acá un label eh, label nombre y va a exponer un método público actualizar nombre que va a recibir un valor de tipo string y no va a retornar ningún, ningún valor y eso tiene que cambiar la propiedad text del label con eh, el dato suministrado entonces por ahora es fácil label 1 va a pasar a llamarse va a pasar a llamarse esperen que le estoy agregando un poco de, de estilo para que se vea un poco mejor el label1 entonces se va a llamar label nombre y el formulario va a exponer un método, esto se lo vamos a sacar y eso va a hacer que pinche acá eh, va a exponer un método. Este también se lo vamos a sacar. Bueno, lo va a usar. Y eso va a hacer que pinche acá. En este es un lugar. Acá. Listo. Bien. Entonces, public. Void. Eh, actualizar nombre. String nombre. Para recibir esto, va a agarrar al... Al label... Label... ya eh, claro, profe, en vez de estar en otro formulario. Ah, está en otro formulario. Ah, aceleró, en otro formulario. Che, no me sale una bien ahí. Ahí está. ForMostrar, F7. Vamos a crear el método público. Public void actualizar nombre. String nombre. Label Label nombre. Text, Igual nombre Listo, es todo lo que tiene que hacer Cumplimos el objetivo Crear el formulario form test delegados Que va a tener un textbox text nombre Y un botón actualizar Vamos a hacer eso Add eh, new form Form delegado Delegado se llama, ¿no? form test delegados que va a tener un textbox y un botón el textbox lo que va a recibir es voy a llamar txt nombre y el eh, botón actualizar y test delegados Bien, botón actualizar lo podemos poner un poco más grande como está en, en la foto voy a checarlo así esto se llama mostrar Si sí, hay que cambiar, pero que nada importante. Está perfecto. Creo que el form mostrar eh, no le puse mostrar arriba. Ahí está. Mostrar, así que igual. Listo, tengo mis dos formularios. ¿Qué más me pide? Bien. Evento load del test delegados. Va a asignar. Bien. No, el load del form principal es en realidad. Bien. Bien, entonces, asignar una instancia de form mostrar a un atributo de la clase. ¿De qué clase? De el form principal. Lo mismo con test delegados y lo vamos a marcar como mp. E Parent. <ríe> ¿Cómo se pronuncia esto en inglés, chicos? Parent Gracias Así queda para el video eh, <ríe> Bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh, form principal Evento load Evento load Evento load Puedo hacer doble clic acá Y me ahorro trabajo entonces voy a crear dos instancias que las voy a guardar acá. Una de form test delegados. Y otra private, ¿no? Form eh, mostrar. Las voy a instanciar acá. Form test delegados. Igual new form test delegados. Y lo mismo form mostrar igual y A ambas le voy a hacer .mdi parent pero en vez de está bien this que va a ser formulario principal el padre y lo mismo al mostrar Bien, bueno. Eh ¿Qué más? Listo, ya lo hice. Cuando el usuario pulsa el submenú test delegados, bien, debe mostrar el form test delegados de forma no modal. Y una vez que el formulario se encuentra visible, se verá habilitar la opción de menú mostrar. Entonces, por defecto, la opción de menú mostrar, este menú todavía no tiene nombre, le vamos a poner... Bueno, menú strepa está bien, porque es el único. Eh, o menú podría llamarse también. Entonces, vamos al form principal. Mm, eh, menú. Punto. Eh, ¿Cómo se llamará el...? La primera opción. A ver. Test delegados, ¿cómo se llama? Test delegados Toolstrip Menu Item. Bueno. No sé si no se le puede ya directamente cambiar. A ver. Sí. Eh, pero sería no test delegados, sino mostrar. Eh, mostrar. Ahí está. Vamos a poner enable igual false. O sea, por defecto no va a permitir que se pueda accionar, mostrar. Y al evento de test delegados, doble clic. Lo que va a hacer es, primero, mostrar el form test delegados. Form test delegados.show. Segundo, no show dialog show. Y segundo, ya eh, va a permitir igual true. O era presionar actualizar, ahora no me acuerdo. Ah, una vez que el formulario se encuentra visible, listo. Cuando el usuario pulsa el menú mostrar, debe mostrar. De forma no modal, como dice ahí, show, no show dialog, el for mostrar. Entonces, acá, for mostrar.show. Eh, va a haber que ingresar un nombre por el textbox y presionar el botón actualizar y que se cambie el valor del label de la instancia al for mostrar. Para eso se va a tener que usar un delegado dentro de form test delegado, convenientemente diseñado, a fin de cumplir este punto. El delegado deberá ser invocado con el método invoke o sin el método invoke, como les enseñé, al presionar el botón actualizar. Al instanciar form test delegados, se deberá asociar el delegado al método actualizar nombre del form mostrar. Bueno. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Teni tenemos que tener un delegado dentro de formtes delegado y asociarle el actualizar nombre al form mostrar. Bien. Eh, vamos a formtes delegados. Un delegado, y acá me, está, me estaría faltando presionar el botón de actualizar, y uh, se llama botón. Claro. Bien, eh, borro esto, ahí va. btn actualizar vamos a guardar ahora sí y cuando presionemos este btn actualizar ahí vamos a tener que llamar al delegado entonces yo por ejemplo se me ocurre hay forma de hacer esto se me ocurre podría tener el delegado que va a recibir qué método va, va a encapsular el de For mostrar actualizar nombre, o sea, un método que no retorna nada y recibe string. Yo podría declararme un delegado, por ejemplo acá, o private incluso. Vamos a hacer un delegado público. Eh, actualizar nombre, le podemos poner public delegate que no devuelva nada y reciba un string nombre por ejemplo y después usar ese delegado como atributo y pedirlo en el constructor por ejemplo y in inicializarlo ahora vamos a pensar en alternativas ¿eh? Ah, ya lo había, mira ya lo había declarado acá arriba ahí va y cómo lo llamo a este delegado, Dis delegado actualizar nombre y le paso el nombre que está en el text nombre.text excelente eh, O otra forma de hacerlo es con el invoke, como dice el ejercicio, delegado actualizar nombre.invoke y le paso txtnombre.txt. Ahora hay algo acá que me está faltando, que es ir al form principal, y yo le tendría que pasar a este form test delegados la referencia al método del form mostrar o sea que primero voy a tener que instanciar el form mostrar después el form delegado y pasarle como delegado como instancia al del delegado al método actualizar nombre del form mostrar esto de nuevo es lo mismo que hacer new fontes delegados en este caso está anidado punto delegado actualizar nombre y pasarle todo así eh, de la forma larga, o directamente le paso la referencia al método y ya funciona esa instancia el delegado acá eh, me olvidé de mencionar algo que es, ¿qué pasa si le paso? a ver si me deja pasarle null sí. me deja pasarle null me deja pasarle null, y entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo ejecuto esto? voy a poner un breakpoint en... acá tengo mi form principal, aprieto alta, aprieto test delegado me muestra el formulario a mostrar, excelente aprieto mostrar, me, me muestra el form mostrar, y pongo un nombre, y aprieto actualizar. Y cae acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en este, porque bueno, porque es el, el manejador del evento del botón actualizar. Bien. Pero, ¿qué pasa con este delegado actualizar nombre? Nunca lo inicialicé. Le pasé null. ¿Qué pasa cuando un delegado es null y lo trato de invocar? Null reference exception. Moraleja, ¿qué solución se les ocurre a esto? ¿Un bloque tray catch? Mejor. ¿Un bloque trae catch? Un if con is not null. Exacto, un if con is, do, is not null. Si el delegado no es null, lo invoco. Y si no, no lo invoco. Porque si yo invoco un delegado que no apunta a nada que no encapsula nada, que no va, no apunta a ningún método, eh, me va a dar un null reference exception. Entonces, primero me fijo del delegado no sea null. Y ahora sí, no va a hacer nada, eso sí. Ah. Pero ya no me da un error en tiempo de ejecución. Bien. Ahora sí, no le, le vamos a pasar algo. Vamos a pasarle esta vez sí for punto actualizar nombre y ahora sí debería funcionar y vamos a ir al formostrar y vamos a ponernos acá entonces alta test delegados mostrar pongo lauti actualizar bien actualizar nombre porque es el manejador del evento del botón actualizar le eh, no. Que le saqué el. No, le saqué el break. Bueno, spoiler. Vamos de nuevo. Vamos a ponerle. Lucas. Viene al botón actualizar clic, que es el, el manejador del evento. El botón actualizar. Se fija que no sea null, no es null. Invoca el delegado. Y cuando invoca el delegado y le pasa Lucas, que es lo que hay en la propiedad text del textbox de, del form test delegados llama actualizar nombre que es el método encapsulado dentro del delegado el, ese método le pasa como argumento Lucas lo guarda en el label y por lo tanto se actualiza y se muestra en el form, fíjense que el delegado apunta a actualizar nombre ven de cualquier instancia no de este eh, objeto de for mostrar. Esta instancia for mostrar. Entonces, ahora sí. Me muestra Lucas. Y si no me equivoco. Se resolvió el ejercicio. Ahora, alguno lo hizo de forma distinta. Porque no es la única forma de hacerlo. Vamos a ver cómo lo, lo hicimos acá. Fontes delegados. Ah, igual. Sí, porque yo lo corregí lo viendo eso, pero en un primer lugar le pasé todo el formulario a tres delegados. Y entonces adentro lo asigné, lo cual no está muy bueno, pero le pasé todo el formulario. Claro, ahí no tiene mucho sentido. Claro. Porque ahí no tiene sentido el delegado. Directamente llamarías al método del formulario desde adentro. Claro. ¿Qué podemos cambiar acá? ¿Nos podemos sacar este delegado de encima? Y usar Action String, que es lo mismo, un método no retorna nada y recibe String, ¿cierto? <tose> Amen.